Y hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Soy yo, Y otra vez estamos con mis amigos Javier, Piero, Adrián. ¡Hola! Y este es un video de Shark White, Ya sabéis, es un juego de Roblox de tiburones donde puedes ser tiburones o sobrevivientes. Así que, pues bueno, rápidamente vamos a compartir la pantalla de oh. Vamos a compartir la pantalla de Sharkway. Así que, pues bueno, rápidamente vamos a ver qué. Hay. Se me falta como 320 mil millones de años para que se cargue. Así que le vamos a pausar la grabación hasta que me haya cargado. Chicos, hemos claro. tenido una entrevista con esto. de Bueno, chico, empieza, pues, empieza, empieza a grabar. Empieza. Así que, chicos, nos vamos a unir a un juego llamado Via Parkour Niño, que seguramente lo conocerán. Y después, pues, bueno, básicamente de que. Tienen que ser un niño y pues bueno chicos, se han unido dos personas más, pero tres personas más Porque hay alguien que se llama Santana Suárez también, hay dos Santana Suárez sí. Bueno chicos, el... hay muchas Santana personas Santana. aquí, así que chicos rápidamente, ¿Quién es esa otra Santana Suárez? Es su hermanita Bueno, Santana Suárez alina saluda YouTube, a los pues, suscriptores acaso. Saluden Así que chicos, chicos rápidamente vamos a ir a Vía Park con Ninja. Así que pues bueno chicos, ya voy a. Todo está el juego. Así que. Bueno, este, comunes, únete, chicos. José. Únete. Oigan. No, no. Este, sabe, con, este puedo compartir un ratito en la pantalla, chicos. Okay, así sí. que chicos, okay, vamos a No, no Chicos, ya me van metiendo. ¿Coge quién es Né? Eh, creo que es la Lina <risa> te cargó. Chicos, vamos a pausar un rato el video hasta aquí ya carguemos todo Chicos, ya hemos vuelto y ya vamos a compartir pantalla del juego Vida por ya como ven aquí están, ¿no? Y le vamos a dar play y pues bueno Aquí, estamos... aquí ya tienen que me y Chicos, también tengo a mi inteligencia de que les... A las C, de S, el tuyo y de... Acaban de matar a mi hermano. Ey, o sea, no, ey, se, o sea, no, o o sea, o sea, sea que o sea, te digo, o sea, que digo o sea, digo, la... o sea, o sea, digo, o sea, o sea, te digo, o sea, o sea, te digo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o yo eh, es que no encontré, yo le encontré. nombre ah, Yo mi Yo le busqué su nombre y oh, no, voy a al... Ella Me, me llamo Javi0811777 no, Javi, no, no, no. Ay, vente para acá Vente acá, vente acá ¡Hola Rafa! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, ¡Muere! ¡Vamos muere! mi clan de sombra, de sombra Me mata al rato! ¿Quién se entró? Me mataste al pero me mataron Chicos, así que como ven este Javi, momento, dice a, a mi hermanita momento, que, que le mando Bueno chicos Bueno chicos Como ven ve, No, me han matado. Muy bueno chicos Ya va a cargar el mapa ¡Ah! Y voy a cargar A ver Por ¿Dónde estás, Javier? Estoy en el salto, con todos. Ah, me mató Adriel? el Adriel. cobin es un demonio. Madre. El me mató. El... Oye, oye, José. El José está tirando shuriken. Hola, Javier. cobin es un demonio. Te maté. Ay, es? es una plata. No, no. Oye, no digas esas cosas. Dijo, ah, güey? Yo soy un pinche Vayan a por José, por José, que me No, Javier, Javier. Tim, tim, tim. Javier. Dale, déjame! ¿Déjame de... maté, ¡No! Perdón. Oye, José tiene muy buena puntería. Que alguien le pague el shuriken. Bueno, las personas de este servidor tienen el bueno, tiene la suerte de vernos porque no tiene que saber. Eh, ¿dónde están? ¿Qué, qué, qué? Muere, bueno, muere, muere. Esta, no okay. sé. Adiós, Javi. Adiós, Javi. No, ¡Ah, Javi. Javi. Javi. Javi. Javi, ahora Javi. mato tú! me tiene! ¡Venga, hombre! También maté a Piero Reyes. ¡No, Rafa! rafa, rafa. <ríe> ah. ¡No, no vale aún! un baú! ¡Maté a Rafa! ¡Cómo verme, oh, ¡Me ¡Maté a Rafa! ¡Sigúlame, Rafa! ¡Sigúlame, Rafa! ¡Sigúlame, Rafa! a este! ¡Eres una randita que juega Minecraft! ¡Para qué tienes una rata en el hombro! que que qué, qué, qué, qué es esta poción verde? Adiós que que que que Adiós que que que que Mi que me que mi, si mató me mató el pro Kaitar. Oye, oye, oigan, chicos, los maté a todos como un pro. ¿Cómo no te impresionas que tú estás bien, man? mí yo mismo me. Pero si, sí, los maté a todos. Yo no mismo sí, no maté a todos, maté a todos a la vez. Incluso me tenía una poción porque me dieron. Ah, sí, soy más pro dice. Bueno, Uy. soy pro gamer, pero aquí No, mi mira, yo maté a tres personas de un tiro. No, ya tengo otro récord. Sí, sí, 3.7. Eso penal. Hasta al Rafa. Un millón aquí está Lina, ven aquí, ven aquí, Alina, estoy otra vez. Hola, Alina, digo, Javi atrás raspocho. Alina, te pido que me Con el botón de transportar Vamos a matar a muchos. chicos, díganme en. Ah. Chicos hemos vuelto y Alina, tú no me mates, Alina. Alina, Alina, Alina. Alina, Alina. No. no. No me ha matado dejar! ¡Mira, me ha ¡Justo! le vamos a dar... ¡Ay no! ¡Se Hola Javi ¡Ay no! voy no! ¡Ay ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! no! no! no! aquí está bien? ¡No! Me ha matado la piel ¡Tengue! Gracias. Ay, no, que está agarrando mi perro. No ¡Qué pido! Oye, ¿cómo? ¿Cómo? Chicos, no, me ¿dónde está Mateo Rafael? Mateo. Rafael! ¡No me mató! ¡Hola, Fabi. No, me mataron. Me mató la minisori. Me, me, la... mi... me mató la Me mató la minisori. Ya me sí. mataron. <risa> ¿Cómo nos ha matado, una... matado una? ¿Cómo nos ha matado una arena? Me maté la Obvio. Nena. Obvio. Obvio. a la yo no te maté? No, no. Buscando, te. Traigo. dijo, dijo, quédate donde estás. La... Me me voy a matar a mi sí, sí, sí, sí, sí. no, no, Eh, me Dios no! ah, la... no, mi no No me mató la ratita. Adiós, rata. Me mató la ratita. Adiós, Alina, no sé quién es esta. Pero la ¡Ah! Hola Lina, ¿cómo estás, Lina? Te voy a matar, Lina. No te voy a matar, Lina. No te carga. Aquí está la Lina, aquí está la Lina, aquí está Adiós, me comes tú, Lina. Bueno, adiós, se va volviendo. Adiós, adiós. Mama, este es el superestallido final this. Hmm. no te vayas a Adriel que te voy a matar ya o, odia a Rafa y sus churinken. Sí, es hermoso, no, hay, no. Dame una, una se llama churiken se llama Conai se llama Conai se Conai es casi lo mismo pero es eh, diferente el Conai y es diferente Dale, carnal. Dale, alguien. Oye, oye, oye. Hace ratito. Oye, ¿alguien tiene robos para crear un mapa? Ven, para estar de nosotros porque aquí nos matamos todos y nos quedamos de poca vida. ¡No! ¡Wey! El ¿Eh? mapa, ya el mapa, ¿Eh? ya el mapa ¿Eh? se está cargando. Adiós, Mini sudi y Micro sudi No, tú no me fuiste, fue alguien más. Toma, he matado a mi Ven aquí, todos que hayamos... Callemos... Sí, sigan, todos que callemos en el mismo lugar rápido vengan oye volando, salí volando estoy aquí la... Uy, no lo... Ay, no no no no no vale, entre nosotros no no no no no los no Eso no no no Aquí a espada no aquí este, Para hacernos no Anita, me dice ¿tú? No, me mataste yo sé Pero José tiene De una buena portería para esconderse. No vayan conmigo para <ríe> asqueroso Aquí está, Solita. ¡Ay, que me sigues! ¡No! ¡Ay, mi mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi ¡Alix! ¡No! ¡Me mató ratita! Y se venía por el centro. ¡Sí! sí se... Por vengué. eso se llama ratita. Yo, yo me vengué, por eso sí, no churiquen se yo. Rata. Yo me vengué. ¡Sí, güey! La sí, me... verdad es que sí. Voy a matar a ratas. A Alix también. Ay, no, no. Me de no! ¡Me mató! ¡No! ¡No! ¡No son la bomba! ¡No! no, no. Ay, no te había, ¡Te había cegado yo, güey. Sé que estás ahí, pero también me lanzaste una bomba, la perrón. ¡A Kunai! ¡A Kunai! ¿Te, te mato? ¡No! ¡Te hiciste un clan de sombra! ¡A ver! ¡No! ¡Ah, ¡Me mató el Rosplay! No sé qué cuántas wey, la que se quedó en su... No, no llegaron, no llegaron, no llegaron. No, no se No, no No, no No el No No No No Le poca momento. No Ya la eso es justo. Y ahora soy 4.2 de nivel y he superado a 30 millones de personas. ¿What? Y justo veo la de Missouri ahí. ¡Hola, licencia! ¡Wow, Me tengo que ir Ay, No te sí, sí. cuidas No me ha matado Lisset Nunca no maten a mi clon A ver, Ay, me, no, me, no me ha matado Lice. José, ¿dónde estás? Me ha matado La Lisset Chicos, recuerden recorrense Perdón que me haga laptopas, Oye, yo, ¿cómo se dice este? No espérate, espérate Lisset, ven aquí Lisset no, no, si Ven aquí Javi Oh, que no, es donde ¿Para? No, no me maté, de mis malus paletas cuando te matan Alina, cuando te matan, ahí te sale equipamiento equipamiento y ahí te salen emposiciones. Adiós, mi, Adiós, mini Furi. No Dios Rafa, aunque tenga el la arma más grande, con esa no me vendría. Hola, Toma, tengo esta espadota. Los voy a amar. ¿Y cómo se compra la espadota? No sé, ¿Qué yo qué sabré. ¿Cómo no sé, si no se compra esta espadota? Que... No, la reventé a Alice y la había matado con la espadota. Pero Adiós, que me mi tigre. Oye, déjenme pasar a mi hermana. Vamos en todo, ¿por claro. qué me matan no, si bien, me no soy? Sé? Tenía poca vida. Tenía espadota, espadota. Ya, ¡Espadota, amigo! ya, ya, ya. de Perú! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Sí, sí, sí. ese me el mató! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! el ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ven acá! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! que no me, gusten, me mataron. El covid co en todos lados, el covid sí. en todos lados, el covid sí, co es un demonio. el sí, covid co en todos lados, el <ríe> es Hola. Bien. No, no, no para un ¿Dónde? Oh. ¡Aquí estoy, Adriel! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! hola, hola. ¡Ay! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Que, que me mate! No, otro! No. Me mate ¡Adiós, José! No. No, ¡No! ¡Me ha matado Javier! ¡Javier, hagamos 1v1 one one cuando me encuentres! pero vacunáis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! estoy. aquí estoy. ¿Qué está, ¿qué está? Hola, <risa> Qué? Tan mal en este Hola juego. Micro Suri, Micro Suri, adiós Micro Oye cara. Micro Suri es una pro eh Toma, he matado a Micro mi Hola, esto es entre, entre uno contra... Benita, Oye, es una persona que, que está lanzando churikens desde arriba Hola me mató la Nico, me mató a Nico, me Nico, me sí. mató a Nico, sí. No, no eso con eso sí conmigo, conmigo. Sí, es con conmigo, es a ver si no voy a volver a brincar, ¿no? ¿Dónde Está Ahí. Aquí no yo he visto la a Lina, he visto a la. A a a a a a a a a y yo y te no, acabo no, de ver a ti. no Javier, Javier, no no me me viola. Viola. no no me No me dejaron, sí, me mataron. de aquí. Entonces sub... si deja de compartir pantalla, si no vas a ver el video vete, ahí está Chicos, estamos ganando, suscríbanse al ah, canal Y un buen... ay, denle un buen like Adiós, del día final ¡Dale un buen like! ¡Gan o matan a José! ¡Todo José! ¡Dale un buen like! ¡Dale un buen like a este video José! ¡Ahí está! ¡Caigan aquí José! ¡Caigan aquí! ¿Dónde? ¡Ahí ¡Ahí abajo! No, me ha matado la Nico Oye, la no, Nico no. Se había cegado Se Soy bien puesta en estas cegadoras Oye, yo los vengo, voy a matar No, no, no me mato a mí. Mato a la Nico ¿qué me va? Ay. Oye, costo... Oye, Rafael es el operador chicos Lo siento, ay, ay Tenemos que poseer videos porque me han hackeado Así que esperen, ay no, ay no se vamos. vamos a dejar de compartir pantalla Porque Alicia... Empezando, sí. así que vamos a hacer esto de aquí. Ay, no tenía ese quiero, ya de ahí no soy ah, de se Todo arreglado. <risa> Mi te lo hizo. Adiós. no toma. No, aquí, aquí. Ah. Toma, toma. Este aquí. No sé. Ven a pelear, eh. Ven no, no a pelear. Porque, porque ¿Por no, no salten no saltes. José. José, José, espérate, espérate. Déjame. <risa> Manco, estás <risa> manco! ¡Me cansé. ¡Ven aquí, Lisette! me no, mató no, me no, mato, Rafael. Uy, sí, ah. mató Rafael. ¿Cómo te mató! me voy a vengar! No que, no que Esta, que... Rafa, me voy a vengar! De... No, ¡José, me voy a vengar! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Me mataron! Uy, ¡Me mataron! Me mataron. Chicos, alguien dígame cómo se compra esa cosa de... ¿Cómo no se cosa? compra, no, se no, equipa. Pero cómo se compra. No <risa> se compra, se equipa. Se equipa, se equipa. ¿Qué cosa? Ah, ya sé cómo. Ah, listo, ya me lo he equipado. Aquí está, saludando. Muy bien. Ay, he hecho, muy bien. Ya listo, ya está la escalota. Ya pero no, solo ni que me ...no vas a ganar. Sí, maté, con esa parte no va a sí, pues, lo... ¡Sí, Sí, apenas carga. Aquí está, aquí está. Ah, ha ¿Qué ha pasado? Perdón por no compartir. No. ¿Quién se unió? Es la hermana Alina de que Javier venció. No, la hermana Alina. No. Ahí Ahí está. Ahí está. No vale Shuriken. No vale Shuriken. No vale Shuriken. Sí, eso no vale. Shuriken no vale, José. José no no no no no No valen no no, no, no, no. computadora Ahí está, toma. Oye, oye, José, no vale churikens. Salina, madre, bueno, 7, si tú, haces, 7, si tú 7, us, 7, usas Churiken, yo también 7, usaré 7, shuriken. Ay no, que me no que mal. estoy aquí atrás tuyo. Ver, este, y me voy a por chica! Este, este, este, este, este. Buena chica. Ahora va a ver. ¿Te, que te mata! Nico, te voy a matar, Nico. ¿No, Nico ¿no? ¡Aneja! ¡Mali, no! valen no sé! ¡No, José! ¡No, José! ¡No, José! ¡No, ¡No, ¡No, Chicos, ¿sabéis que soy el que tiene más kill? Si, si van a la barra de jugadores si estoy en primer sí, lugar? Sí, claramente tiene más kill porque usa las shurikens, que, que, que ahorita no valen. ¡Mi, suri, mi suri. Ay, me cago en tu, José, ¿dónde estás? En, en tu, José, ¿dónde estás? Javier. Oye, José, es un tramposo. porque usa las shurikens? Sí, eso es trampa. No se vale. Dijimos que no se valían las shurikens. No, pero es que otra cosa aquí Javier, es José. Javier. O sea, yo... ¿Qué no O sea, oye, Javier, hagamos ti. ¿Sí? hagamos tin. Eso, o sea, no vale. eso sí que no vale. Eso, no vale. eso, no eso sí no vale. que no vale. Tú no vales. O sea, o sea las shurikens no valen. Sí, o sea, sí valen porque así es el juego, así es el juego, o si sea, no no se hubieran dado las chulitos. No, pero, en la regla de ahorita, no no valen de nuestra no, ley. No, no, de no, de no valen la, dicen, sí. No, yo voy a ganar el nuevo. No, ¿por qué no soy tan buena en esto. Tengo acá. ¡Ah! Me asusté, por un momento pero... me asusté. Casi, cuando... asusté... Casi te adelanta de kills, José. No, este es Yo sé, es que estoy viendo... ¡Oh, sí! ¿Qué es lo que me sí, ¡No! Me ha matado la minisuri. Oye, la minisuri es una pro. No, la si es un mi... nivel 0.7. No, pero... No, pero una sí, cosa sí. es que, que haya vi visto videos de okay. este juego, es simplemente pro. Eso no, así no se dice. Mejor que, que Dios está refiriendo sí. a ah, que os es este juego, pero para... no olvide. Acércate a mí. Lizette, acércate, te mata, Lizette. Sí, eso es lo que yo me refiero. No, Lizette. Oye, me cago en todo. ¿O por qué usas las no, ¿Qué nice ¿Qué Oye, a ¿Qué odio? No, no odio a bueno. tus shurikens. Te odio, no odio Oh, Ay, yo creo que, oh. que es un hicimos el Tiene que Eres un hacker Porque no, claro, si usas las Shuriken, nos matas a todos. Adrián, quédate con el Team porque te vi. Sí, no, no, no me matas parte. a mí, no me nada. No. no me mates, hagamos Team. No, no me mates, ¿Te matas ¿Te matas ¿te matas? Team? Yeah. hagamos es... Team ya. Hagamos Team. Esas trampas, ya se entiende. Ah, sí. Tú también estás matando a Shuriken. Tú has matado a... Mira, has matado todo el tiempo con Shuriken. Sí, porque si quiero hacer... Ya le dan los Shuriken. Ninguno de este servidor ha matado con Shuriken. Todo con la espada limpia. Excepto los plazos que están en la Shuriken. Ay. Las niabras han matado... Todas las personas pueden matar en Shuriken. En primer lugar, nadie shurikens. Ya, una persona que está usando shurikens. No. Pues. mira, yeah, sí es me, gusta, te, espada te limpia, que Vale, espada limpia, pero no no shurikens. Okay, ya. Ana, ¿qué se llama un shuriken? Me deja decirme shuriken no um, me importa. Sale es así igual. Que dame puna. No, es oh, que Rafa... ah, no, ¿sí? casi mato a Microsudí. Cuidado de mi Javi. Eso es lo que lo correcto que yo quiero. Ir... Por eso, eh, que que que no es, que puede ser una pro, pero no no del nivel, o sea, de cómo ataca. Yo lo había dicho primero, sus estrategias. Hola Microsudí. No ya no José no? no, José, no, no, no, no, no, ya tiro, ¿no? Ya, no, no, no, asqueroso. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, voy a los Oye, es Ay, no, no, hacks. vamos, Ah, me No te vale, ratita. Te ver, ratita. Te, ver, ratita? Te, ver, ratita? Te, te, te mataron por hacer trampa. Y a ti te mataron por ser nuevo? Licet también está usando Shurikens, digo Junais. Bueno, ella porque no puede hablar. Ajá, claro, claro, claro, claro. Ella Yo se... ahorita está usando o sea, espada, mentiroso. Cosa? Lo, mate, lo, mate. José, José, José, José, me volvemos a, José, José, José, José. José. a ¡José, Loco José! ¡No, no, no! ¡No, ni ¡No!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 no hay José José, ¿Sí que? ¿Sí que, sí? José... Sí, es que No No vamos hey. sí, a matar de nuevo ¡Ey! ¡Está Lissete! ¡Maten a Lisette ah ¡Se no después si No, ya se va a acabar el video, ¿eh? no se va a acabar el huh. amiguitos de YouTube? se hace, hey.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 Ya me mataron. Hoy es están lanzando shuriken. Es. lanzando... José, no, no, no. José, estoy hablando. Si sí, sí, sí. Eh. Uh, no me Toma. Me, pero tú no puedes... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, rafa no, me no, no, no, no, Dijimos que no, valen shurikens Mani, te vas a morir. Toma, toma, toma, toma, Oye, Javier, yo soy lo que nunca no No jugamos, tío. Bueno. Ya, pues, ya, ya, ya, hicimos un millón de pibes. ¿eh? Ah, no, okay. ya, ya vamos despidiendo, ¿no? ¡Ah! ¡Adiós, ah, tío! Oye, oigan, a a ya vamos despidiendo, ¿no? Que okay, quédate aquí. Chicos, o sea, adiós. Adiós, hasta adiós me como, me como muchas frutas. Y, adiós. Ay, chao, Ay, denle like a la campanita y suscríbanse. Voy a matar a <risa> mí. Eso es como un Oye, porque bueno, no se me bueno,